Yes. César Fernández, hermano, ¿cómo estás? Buenas Buen día. tardes, uh, buenas tardes, buenas tardes. Ya, sí, buenas tardes, buenas tardes. Dicen tarde. di, en el chivado que lo no dice buenas tardes después que mete los pies debajo de la mesa, así que para mí son buenos días todavía. Un saludo, un saludo afectuoso para ti, Roberto. Eh, no puedo ver, porque como estoy por sur, quiénes están en el estudio, pero un saludo. Está con nosotros quis eh, Duarte y Luis Reynoso. Paola Estrella, nuestra compañera, ah. tiene compromisos personales y hoy ni mañana estará con nosotros. Bueno, un saludo a Videl y a Luis. Buenas, Buenas tardes, un, un placer. Sobre todo a todo el, el público que de costumbre está eh, en este importante espacio y, y con un más de cariño a lo que siempre sintonizan las cosas del César que es la globalidad de este espacio tan importante. César, yo quisiera preguntarte algo, y discúlpame por interrumpir tu sección. No, claro, con mucho gusto. Entre las series Gigante y Estrella, me gustaría saber cuál es tu favorito y cuanto a partido. No, tengo que hacerlo. pero César es un hombre coherente, entonces yo me gustaría saber su opinión. No le preguntes eso, el color de las estrellas. El béisbol se sigue o los deportes, no solamente el béisbol, se sigue por donde tú naces o donde tú vives. Entonces, yo vivo en la capital, pero toda mi familia es de San Francisco más curiosa, que es una pregunta que está de más decir sí hacerlo César, César, César, César no coge ese gancho. No mueve el gancho, Oye, César. César, no coge ese gancho, porque sí. ni más anillo es de las estrellas por varias cosas, no solamente porque él es de, de, de la parte este del país sino porque las estrellas, tú sabes que son tienen un color ¿eh? un color fútbol el color del pueblo mira <risa> a, a, a, a, a, yo, yo, aunque yo ahora estoy simpatizando obviamente porque mi equipo primario está descalificado por los gigantes pero lo, los gigantes tienen un corazón verde por dentro pero de la fuerza del pueblo <risa> momento, ¿Eh? quiero, quiero, quiero, quiero hacer un, un compromiso hoy eh, para que, para el miércoles que viene estar en el estudio si es posible porque este tema del que vamos a, tra a tratar eh, eh, en, en esta tarde brevemente porque por asuntos de tiempo eh, pienso que debemos dedicarle eh, la semana que viene eh, mucha atención porque lo que está ocurriendo en el país y lo que está haciendo el gobierno del presidente Luis Aguilar, a llama mucho la atención y preocupa. A nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, nos está preocupando que el modelo básico de, de ejecución y de desarrollo del gobierno sea el modelo de fideicomiso. Ojo, con esto no estoy diciendo que los fideicomisos sean malos. Con esto no estamos diciendo que las privatizaciones o capitalizaciones sean malas. Ahora, este, en específico, el que acaba de aprobar eh, de manera, eh, vamos a decir, casi por debajo de la mesa, el, la Cámara de Diputados, el que ahora pasa al Senado de la República, tiene particularidades que las voy a mencionar brevemente. De los activos que tiene el Estado Dominicano, y para que los amigos televidentes y televidentes no entiendan, los activos son las, las, las cosas valiosas que tiene el Estado. Y son las cosas que el Estado puede negociar, eh, vender a futuro, cambiar o sacarle provecho. Y en este caso, la eh, planta termoeléctrica de Punta Catalina es el principal activo que tiene la República Dominicana, con un costo estimado de unos 3.300 millones de dólares. Oigan esto, 3.300 millones de dólares es el costo estimado. Y de esos 3.300, tengo entendido que solamente se deben unos 600, es decir, que está... Casi paga por completo, con fondos propios, sin préstamo, esta, esta terminal eh, termoeléctrica de Punta Catalina. Además, según su último año de facturación, esta terminal es, está facturando unos 280 millones de dólares al año. Es decir, además de lo que cuesta, el valor que tiene como, como activo, genera recursos. Eh, o sea, genera beneficios por casi 300 millones de dólares en un año entonces el, el, el gobierno dominicano en la política de los pideicomisos que ya al día de hoy van 21 están casi aprobando el número 22 en los próximos días aprovechando de la mayoría que tienen en ambas cámaras este, ha elegido un comité técnico que parece un comité que envió Jesucristo que envió Dios, porque es supremo, omnipotente y, y omnipoderoso. Es decir, ese inmueble, ese activo que genera 300 millones de dólares al año, que es Punta Catalina, lo están pasando a una administración privada a través de un modelo que están justificando sin, sin, sin razón, sin forma de justificar, para que lo administre, no solamente lo administre, pero que en nombre del Estado Dominicano... Pueda tomar dinero prestado, pueda eh, comprometer este activo, esta, esta planta, pueda este, hacer operaciones, pueda negociar los contratos de energía que tiene, que es lo más valioso, los PPA, es decir, la, la, la venta de energía que tiene garantizada Punta Catalina, y todo esto, nada más y nada menos, durante los próximos 30 años. Y con cláusulas el contrato, con un sinnúmero de penalidades, si a los cinco años el Estado decide rescindir, si a los diez, si a los quince, siempre hay una penalidad para el Estado Dominicano. Y al final de los 30 años no hay ninguna responsabilidad sobre eh, este fideicomiso de entregarle nada al, al gobierno de vuelta. Si la planta se explotó, si la planta se dañó, si la planta la perdieron como una garantía en un préstamo que hayan tomado, no se sabe para qué, porque no especifica para qué se le está dando el derecho de tomar préstamo y se pierde la garantía como se pierde un préstamo cualquiera el Estado 30 años después entonces no tendrá nada, es decir este pueblo que con muchos sacrificios ha pagado esta planta de Punta Catalina al final de los 30 años no tendrá nada además agregarle a, a este Fideicomiso que, que aprobando este Fideicomiso el Estado Dominicano está validando la construcción de Punta Catalina y recordemos que el propio presidente de la República, hoy, el buen amigo Luis Abinader, su punta de lanza en la campaña y de el hoy eh, ministro de Media y Mina, el amigo Antonio Almonte, era que el Punta Catalina estaba sobrevaluada, que en Punta Catalina había soborno y que hubo este eh, robo de los dineros públicos ahí. Y usted ahora la está primero entregando en un valor de mil millones menos de dólares. En el Comiso, la, la tasación es de 2.300. Usted eh, se ha dicho que contrataba 3.000 y usted le está bajando 1.000 y estamos perdiendo como sí, un eh, eh, Segundo, sí. usted está diciendo que no pasó nada sin tener alguna auditoría que lo, que lo verifique. De verdad, que a nosotros en la Fuerza del Pueblo nos llama mucho la atención. Sí, eh, César, eh, precisamente ahora puntualiza que ahorita hablabas de 3.300 y tantos de millones. Y eh, lo que hemos eh, entendido, que Punta Catalina está valorada, según la tasación, en unos 2.347 millones. Pero no, no es... Eso, eso es negativo, Robert, no. Es que, es que no hay tasación de Punta Catalina. Todos pues, estamos hablando de especulaciones, porque... Lo, bueno... Oye, eh, tú vas a vender, dice, bueno, vas eh, a vender un carro, ¿qué tú haces? Tú vas a esa, un sitio para que te lo tasen. Sí, pero, eh, escúchame César, según la información dice que entre los inmuebles, equipos, eh, Pero ¿cuál información, propósito? Roberto? ¿Cuál información? La información que ha dado... La comisión, Hay alguna información, o, lo que ha dicho el gobierno, que está quemando ese activo. Pero eh, eh, al mismo tiempo te, te, te pregunto, ¿no es a la Fiduciaria de la Banreserva que le van a pasar ese fideicomiso para que lo administre? Sí, y qué bueno que, que, que tocas el tema de la financiera de la Banreserva. Reserva. La de va a cobrar. De hecho, está cobrando por adelantado Por administrar ese recurso Y, de, y quien va a poner toda la penalidad De la fiduciaria, fiduciaria más reserva Pero además Que en un momento determinado El comité técnico del Fideicomiso Punta Catalina Determina que no le conviene eh, Hacer el negocio Con la fiduciaria eh, más reservas, Automáticamente la y La sustituye por otra fiduciaria La que ellos entiendan A voz de ellos se decía con respecto a lo que cuesta lo que no cuesta Punta Catalina. Y voy a poner un ejemplo para que el público me entienda. Cuando usted va a vender una, un carro, una casa, un reloj, cualquier artículo, usted lo lleva a que le hagan una tasación. Si tú tienes un carro del, del año 2016, y lo llevas a un, a un dealer, mira, yo quiero vender mi, mi gifeta 2016, ¿cuánto cuesta? Y te dan un precio. Y basado en ese precio, entonces, vas sí, tú sí. hacer un negocio de venta, de intercambio, de alquiler, de otros comercio que hace aquí. Pero tú no puedes ya estar dando por sentado un fideicomiso cuando no hay una auditoría, no hay una evaluación real de lo que cuesta Punta Catalina. Sí, pero ahí es y que... Es todo, esa. No, es lo mismo, no es lo mismo la Punta Catalina sí. que se construyó, que no vendía un, un kilo de energía. Ah, la que te está vendiendo sí. prácticamente su producción completa el año completo. César, no es lo mismo. César, hay un valor agregado que también hay que sumárselo sí. al valor de la planta. César, por eso es la inquietud mía, porque eh, viendo involucrado a banreservas Reservas, aunque es el banco de los todo, de todos los dominicanos, eh, porque es la, una entidad bancaria que pertenece al Estado Dominicano, pero el Banco de Reserva en los últimos años ha sido evaluado eh, como uno de los mejores bancos en el manejo eh, financiero de incluso de latinoamérica eh, independientemente de la administración pasada de, de Danilo Medina y esta administración que la pasada me parece que era Ramón Lizardo y esta que está a cargo Simón, ¿sabes? Simón, Simón, ¿sabes? Sí. Sí, pero pero fíjate que lo, lo fíjate que me, que lo, me lo que me lo que me, me, me llama la atención que es el teniendo que? el banco a te, a ser te, te que, tú, no haya sabes, una tasación tú estás, Robert, que el esa cantidad dominicano, tú, te, tú te estás dejando engañar del PRM y de Abinader no. te sientes confundido no, por te eso, te sientes no confundido. César por eso es que te hago la pregunta porque realmente Dale, yo no he profundizado es en la explicarte. investigación Oiga, en el tema el banco de reservas entra solamente no el banco entra la fiduciaria de reservas que es, una, es un apéndice una filial del Banco de Reserva. Sí, pero que, por ejemplo, para entrar a no, la Fiduciana no de la, la y y Reserva, entra, César. Pero aquí, aquí está, aquí está. Sí, para entrar a la Fiduciana de la Reserva, que, la pregunta mía es: para entrar a la Fiduciana de la Reserva, yo entiendo, me imagino, que con los controles bancarios que tenemos de la Superintendencia de Bancos y el mismo Banco de Reserva, se debió de hacer una tasación, un levantamiento o algo que avale ese monto de 2.347 millones... Si tú, lees, si tú lees el contrato, todos los valores dicen pendiente de verificación, okay. pendiente de auditoría. Okay. Se está haciendo un negocio con, con esos eh, puntos que tú señalas, que, que estamos señalando, pendientes de validar, porque quieren a toda marcha poner esa planta en manos del sector privado, para en el futuro terminar de privatizarla, porque el comité técnico tiene la capacidad y tiene todo el poder para hacer lo que le dé la gana con eh, los activos de Punta Catalina no solamente con la planta con los terrenos, con lo que están heredando de la CDE, ahí estamos hablando de un millón de metros cuadrados de, de terreno ahí estamos hablando solamente de de, eh, de más de 6 millones de dólares que también tiene. pueden hacer lo que le dé la gana tiene sí. la autoridad que le está dando este presidente de la república y, y lo hará ya el presidente lo hizo cuando firmó el contrato. Ahora vamos a ver si el Senado tendrá el tupe de aprobar este proyecto que ya por mayoría aprobaron en la mira, Cámara de Diputados. Mira, este pueblo, este pueblo y la fuerza del pueblo estará de frente y de pie contra este tipo de eh, manejos extraños y manejos no convenientes a los principales activos de la mira, República. Mira César, te prometo que voy a, a llamar a mi buen amigo Jaime Aristi escuder que fue eh, administrador y fue de lo que... tuve eh, bueno, que bueno, hay... yo, te, yo, te, puedo, yo te, te digo la respuesta de Jaime. Ajá. Y te voy a dar la razón política. Jaime te va a decir que está todo bien. Que ese es el mejor modelo de el comienzo. Y te digo por qué lo va a decir. Él era el administrador general. Sí. Pero acuérdate que eso ese, ese viene de un proyecto político cuestionado. Y si este gobierno lo valida, ya ellos pasan la página... Y queda eso como un gran triunfo de ellos. Esa es la respuesta que él te va a dar. Él no va a pensar en lo, que, en, en lo que están haciendo con la planta y en lo que van a hacer en el futuro. Él va a pensar en su pellejo y en salvarse de su gestión. Esa respuesta increíble la cosa que él te va a decir. Mira, eh, eh, el miércoles, César, tiene una cita Yo me voy a empapar a fondo eh, de este fideicomiso de Punta Catalina que vuelve a ser otra vez eh, titulares Punta Catalina con este tema de, del gobierno y el manejo que se le da, que al final eh, Punta Catalina debe y de, y, eh, ser parte del Estado para beneficio de las, los dominicanos con el tema de la energía eléctrica. Pero ya tú tienes compromiso, César, ¿eh? Ah, el miércoles estamos por allá. Eh, aunque me hubiese gustado, eh, a, aunque me hubiese gustado eh, invitarte a un juego de los gigantes. Es más, está invitado para San Pedro esta noche. <risa> Bueno, eh, pasa a buscar y vámonos por allá, no hay ningún problema. Eh, mira, te llamo después del programa. Gracias, César Fernández. El miércoles le damos seguimiento a este tema. César no está fácil. Que, que es un tema muy, muy delicado con el tema de Punta Catalina y, Punta y Catalina. Siempre.